¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pablo y en este vídeo vamos a hablar un poco del cuerpo especial de instituciones penitenciarias que a nivel nacional se ha convertido en una oposición que ofrece múltiples posibilidades. Tenemos la opción del turno libre, que como bien sabéis este año se han convocado 110 plazas y eh, actualmente se han presentado 296 instancias. ¿En qué convierte esta oposición a día de hoy? Pues en una oposición que eh, aquel que estudie y lleva una buena planificación, tiene muchas opciones de obtener una plaza de un subgrupo a dos con unas condiciones laborales muy interesantes. Hay mucha gente que oposita a gestión del Estado, por ejemplo, y aquí sería un temario similar, un poquito más incrementado en el, en el número de temas, pero que la metodología o la formación se asemeja bastante. ¿Qué sucede? Que el número de instancias presentadas hace que al final, pues sea un poquito más asequible en cuanto al número de, de, de opositores que pueden obtener su plaza como funcionarios. ¿Cuál es el inconveniente o la dificultad? Toda la materia que hay que abordar en instituciones penitenciarias que es propia. Todo lo que tiene que ver ya sea con eh, la normativa penitenciaria, ley orgánica, reglamento, instrucciones circulares propias y después normativa propia de la entidad estatal. En cuanto al turno libre, perdón, en cuanto a la promoción interna, es cierto que se han convocado 70 plazas. Estamos en proceso de presentación de instancias y es una oposición que tiene tradición desde hace muchos años y se presentan opositores con eh, cierto nivel y la oposición cada vez es más compleja. Se, se ha convertido o ha sido desde siempre una, un concurso oposición en la que una vez finalizado el proceso de oposición se acreditan los méritos y en base a eso se saca la nota definitiva, ¿vale? ¿Qué sucede? Que es una oposición que a veces aquellos que tienen menos antigüedad, pues podría ser el caso que quedando en las últimas posiciones, en la fase de oposición, pueda dar lugar a que queden fuera en esa fase última de concurso, ¿vale? Porque van a valorarse los méritos como titulaciones académicas, el máster universitario de la UNED, etcétera. Nosotros desde Esfera Oposiciones, aparte de estos dos grupos, tenemos un tercer grupo orientado a aquellos opositores que se han presentado al turno libre y que están preparando únicamente el tercer ejercicio. Es decir, solo preparan supuestos prácticos. Para ello nosotros damos la posibilidad de que el alumno contrate únicamente este producto de tercer ejercicio. Hoy, en concreto, en este vídeo no solo es eh, comentar las distintas posibilidades que ofrecemos de desde espero posiciones, sino que también mi intención es dar una aplicación práctica o una clase un poco teórica de materia de la entidad estatal, que como sabéis es medio propio de la Secretaría General en base a ese artículo 32 de la ley de contratos y tiene la obligación de aceptar todos los encargos que nos recoge ese artículo eh, 32 anteriormente citado. Como medio propio, sabéis que es un, eh, en una entidad estatal de derecho público, de trabajo penitenciario y formación para el empleo, que en lugar de tener un presupuesto limitativo, va a tener un presupuesto estimativo. ¿vale? Eh, en ese caso, vamos a ver una figura de uno de los puestos ofertados para el cuerpo especial, que es el gestor económico-administrativo. En este caso, dentro de las funciones, y en la pizarra lo que quiero comentar, con vosotros es un poco todas aquellas funciones que asume el gestor económico administrativo y las cuentas que maneja desde un centro penitenciario. Bien, actualmente el gestor de asuntos económicos administrativos maneja cuatro cuentas, tres cuentas eh, en su caso de gastos y una cuenta de ingresos. Como cuentas de gastos... Y como cuentas de ingresos, tenemos la cuenta de pagos administrativos, cuenta de pagos comerciales, la cuenta de servicios, Y después dentro de la cuenta de ingresos tenemos la cuenta de restringida de ingresos. Vamos a comentar cada una de ellas. Hay ¿vale? unas órdenes de servicio interiores que hay que conocerlas de cara a un posible supuesto práctico. Y tenemos que saber qué es lo que se paga desde cada una de estas cuentas. Y el dinero que se ingresa en las cuentas restringidas de ingresos, ¿vale? Entonces, dentro de la cuenta de pagos administrativos, lo que se va a pagar son todo aquel material de oficina, todas aquellas reparaciones dentro de las edificaciones e instalaciones de oficinas hasta 1.200 euros, los cursos de formativos anteriormente del SEPE, ahora del Ministerio de Educación, etc. Todo ello se paga desde la cuenta de pagos administrativos, ¿vale? Desde la cuenta de pagos comerciales lo que vamos a pagar son todo lo que se derive de los talleres. Es decir, los talleres productivos, sabéis que tenemos talleres propios, después tenemos dentro de los talleres que, que hay dentro de un centro penitenciario sujetos a la relación laboral especial penitenciaria regulada en el 782 2001, encontramos el taller de economatos, alimentación, cocina-alimentación, el taller de actividades auxiliares, taller de mantenimiento y después talleres eh, de manipulados o talleres productivos, que pueden ser talleres propios de la entidad estatal o talleres ajenos, ¿vale? Mediante convenios, como sabéis, los convenios entre la entidad estatal y empresas externas eh, se hacen por la ley 40 2015 en base a esos artículos 47 y sucesivos, ¿vale? donde se regulan esos acuerdos con o esos convenios con entes pues, o empresas ajenas en la institución. Bien, esos internos trabajadores son siempre dados de alta por la entidad estatal. La entidad estatal es el empleador en todo caso y va a pagar, aparte del salario de los internos, va a pagar la seguridad social de estos internos trabajadores. ¿Sabéis qué? Paga la cuota patronal, la cuota obrera, se descuenta de forma proporcional a los internos, un 4,45 en este caso, porque no tienen cubiertas todas las bonificaciones o todas las contingencias, mejor dicho. ¿vale? En esta cuenta de pagos comerciales lo que se paga es las nóminas de los internos que están trabajando en los talleres productivos y después todas aquellas reparaciones que se van a hacer en estos talleres productivos. Imaginaros que tenemos una máquina que empleamos en estos talleres productivos, como puede ser... Un toro, y ese toro elevador lo usamos para las cargas y descargas en los camiones que van a, a, a cargar allí al taller del, del respectivo centro penitenciario. Pues esos, esas pequeñas reparaciones, hasta 1.200 euros, no necesitamos autorización previa, se pagan también desde esta cuenta de pagos comerciales. ¿vale? Por último, la cuenta de servicios la tenemos exclusivamente para hacer los pagos que hacen referencia a economato y alimentación o alimentación cocina, ¿vale? Desde un centro penitenciario el gestor de asuntos económicos va a manejar o va a hacer compras locales y después hay otros productos que se adquieren o que vienen o que lo reciben en el centro de forma centralizada, normalmente mediante acuerdos marco o contratos centralizados, ¿vale? En este caso, cuando hay que hacer una compra local esas compras locales las paga desde esta cuenta de servicios en el centro penitenciario, las paga el gestor de asuntos económicos administrativos, ¿vale? Desde esa cuenta de servicios. Lo mismo sucedería con, los, con las compras que tienen que hacer en los economatos, suelen ser compras inferiores a 5.000 euros o todas aquellas compras en contratos centralizados que han quedado desiertas, podría comprarse desde el propio centro, ¿vale? Pues todo ello se va a pagar desde la cuenta de servicios. Por último, hay una cuenta de ingresos, que iba a parar todos los ingresos que recibe la entidad estatal por la explotación de estos talleres productivos. Un ejemplo de esto es el pago de las facturas, que hace la Secretaría General, en este caso la Subdirección General de Planificación y Gestión Económica, a la entidad estatal por los talleres en los que hay una encomienda de gestión que a día de hoy se llama encargo. La antigua encomienda de gestión administrativa a día de hoy desde la regulación 9 de 2017 pasa a denominarse encargo en base a ese artículo 32 de la, eh, de la ley de contratos. Y todas esas facturas que paga la Secretaría General, pues por ejemplo, por los, por los racionados de los internos, ¿vale? o el racionado mensual de los internos, o las facturas que vengan del taller de mantenimiento, pues lo paga Planificación y Gestión Económica se lo pagará, en este caso, o irá a parar a esta cuenta restringida de ingresos, de la que se van a liberar fondos todos los días, 5 y 20 de cada mes. ¿vale? Se extraen el importe de esto. También se van a recoger aquí pues, el pago de las facturas. Si hubiera un taller en el que se emiten facturas por eh, la explotación de ese de ese taller, pues se irá a parar el pago de esa factura a esa cuenta restringida de ingresos Bueno, por lo demás era un poco para que tuvierais así una pequeña noción de esas materias que son un poco más complejas a la hora de, a la hora de entender y que son más específicas dentro del ámbito penitenciario. Quiero que sepáis que, bueno, tanto yo como mis compañeros somos eh, profesionales de instituciones penitenciarias, llevamos... Muchos años en ello y queremos aportar un poco nuestra experiencia y nuestra actividad como profesionales del ámbito penitenciario y docentes para que el alumno reciba una formación de calidad. Nosotros estamos posicionados tanto en el cuerpo ayudantes como especial y técnico. En especial tenemos grupos de, de, eh, en función del de nivel de, eh, de instrucción que llevan los alumnos, es decir, tenemos grupos de iniciados. Tenemos grupos para gente que está preparando únicamente supuestos prácticos y después grupos de promoción interna. ¿vale? Estamos impartiendo cuatro horas como mínimo semanales en directo repartidas en dos días esas clases quedan grabadas. Aparte, el alumno tiene todas las posibilidades en cuanto al aula virtual, clases en directo, clases en diferido, temario completo en PDF, imprimible y descargable. Hemos hecho ya la adaptación de los temas de la promoción interna, la nueva convocatoria, y también tenemos plataforma de test donde el alumno se puede generar sus propios exámenes y en cuanto al turno libre también hacemos un control de los temas a redactar, es decir, se imparten clases en función del alumno y del perfil, si es turno libre o promoción interna tendrá una formación adaptada a sus necesidades. Te invito a que te contactes con nosotros, que pruebes nuestro sistema de formación. Estamos para ofrecerte por lo mejor que está dentro de nosotros mismos y eh, por eso te invito a que nos escribas a Esfera a .com, o nos llames al 685 19, 19 12 19. Sin más me despido de ti y te deseo que tengas un feliz, un feliz fin de semana. Chao, chao. Un saludo.